Saludos de nuevo, gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de la configuración de dispositivos en IMT Lázaros. Eh, la configuración es una, es una parte de, eh, muy importante porque de ella depende mm, qué calendario laboral se aplica a los dispositivos eh, y qué filtros por defecto tanto webmos como youtube se aplican a los dispositivos del centro. Eh, hoy os vamos a intentar, eh, os vamos a dar alguna recomendación, vamos a hablar de aspectos generales y configuraciones previas y descripción, eh, alguna descripción por tipo de dispositivo. Como veis en, en la pantalla de configuraciones dentro del, del menú de dispositivos en configuraciones, en la parte izquierda tenemos digamos las configuraciones que podemos hacer dependiendo del tipo de dispositivo y en la parte derecha según el tipo de dispositivo vemos ¿cuántos, cuántos dispositivos de ese tipo están asociados a esta configuración. Esta que os estoy mostrando tiene configuraciones de los cuatro tipos. Tiene, eh, tiene Apple, tiene Android, tiene eh, Chromebook y tiene Windows. ¿Vale? Como os decía, lo, bueno, lo primero que tenemos que, que pensar en el centro es si tenemos que discriminar diferentes horarios o diferentes filtros por, por tipos de, de alumnos, por niveles, por clases o como sea. Si es así, eh, en cada una de esas discriminaciones tenemos que aplicar, eh, tenemos que especificar a qué entidad es a la que vamos a supervisar, cómo va a ir asociada a esta configuración, cuál es el calendario electivo laboral que vamos a aplicar a todos esos dispositivos que pertenezcan a esta configuración. Esto es muy importante porque el calendario lectivo laboral significa que el que pongamos aquí, si el. Si el eh, las, toda la información eh, privada de cada uno de los dispositivos eh, se produce dentro de este calendario laboral solamente va a poder ser consultada con un perfil de docente. Sin embargo, eh, si esta información se produce fuera del de calendario que hemos especificado aquí solo va a poder ser consultada con el rol familia. Bien, las otras dos cosas que aplican a todos los dispositivos que tenemos aquí son el filtro por defecto web, que por supuesto lo tenemos que haber creado. Lo mismo que tenemos que haber creado el calendario laboral antes de meternos en la configuración, tenemos que haber eh, creado el filtro web y el filtro YouTube. Estos filtros son los filtros que se aplican cuando la caja, cuando la ficha está en color verde. Nosotros aquí podemos elegir el calendario que queremos que se aplique por defecto, el filtro, web que, que, perdón, el filtro web que queremos que se aplique por defecto y el filtro de YouTube que queremos que se aplique por defecto cuando, digo, os repito, la ficha esté en verde. Eh, y luego aquí tenemos las configuraciones específicas para cada tecnología. Como veis, no hay una configuración específica para Windows porque no necesitamos ninguna información adicional a lo que ya tenemos. Solamente hay para Chromebook, iOS y Android. En Chromebook, ¿qué tenemos que especificar? Pues tenemos que especificar cuál es el, el, el G Suite que va a gestionar o del cual dependen estos dispositivos. ¿De acuerdo? En el cada centro puede tener uno solo, puede tener diferentes, bueno, como tenga la estructura del centro, aquí es lo único que hay que decir cuál es el G Suite que aplica a estos dispositivos Chromebook que están en esta configuración. Si son dispositivos IOS, ¿qué tenemos que informar? Pues tenemos que informar cuál es el MDM del cual dependen estos dispositivos. Puede ser el que fuera de terceros o puede ser el propio nuestro de, que, que viene con, con el servicio IMT Lazarus. ¿De acuerdo? Si es así, si el, si el MDM es el propio de IMT Lazarus, tenemos que, explicar, tenemos que especificar cuáles son las políticas restrictivas. Es decir, cuáles son las políticas de seguridad que aplicamos a los dispositivos que están colgando de nuestro MDM, así de sencillo, se aplica y ya está. Y eh, con la configuración Android, pues aquí lo que tenemos es eh, una configuración estándar Android para tabletas Samsung. ¿Por qué Samsung? Porque ya veis que aquí aparecen unas cajas en las que aparecen eh, la palabra NOX, que es un sistema de seguridad, es un MDM, un entorno de seguridad que tiene, solo lo tiene Samsung. Entonces, si nosotros marcamos estas, esta seguridad, que es la que tendríamos que poner en un dispositivo eh, Android Samsung, eh, pues eh, es como quedaría, digamos de forma más, más robusta, aplicada a la seguridad de la tableta. Si no, si no son tabletas Android, no hay ningún problema, os diríamos cuál es la configuración adecuada. Y bueno, básicamente, esto es lo que tenéis que hacer en configuración. ¿De acuerdo? Veis que hay tres cosas que afectan a todos, independientemente del tipo de dispositivo, que son el calendario laboral, el filtro web por defecto y el filtro de YouTube por defecto, que queremos que se aplique. Bueno, espero que haya sido de, de ayuda esta, esta charla y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos.